hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a entrar a analizar ciertas herramientas de precisión en 3ds max eh, disponemos de varias herramientas para poder controlar el posicionamiento y la alineación de los objetos eh, en el espacio 3d eh, con estas opciones de, de precisión lo que vamos a poder hacer es elegir las unidades con las que vamos a trabajar, que esto es algo que ya hemos hecho en un vídeo anterior, ¿vale? Podremos utilizar la cuadrícula como un plano de construcción o bien podemos utilizar objetos cuadrícula para la misma eh, acción, ¿de acuerdo? Además, tenemos diferentes opciones para poder alinear los objetos entre sí o bien con las cuadrículas. Y eh, en una segunda parte, lo que vamos a hacer es eh, utilizar la adherencia para poder eh, eh, vincular o no es vincular, adherir objetos a otros objetos o a la propia cuadrícula. Finalmente, hay otra herramienta de precisión que lo que nos va a permitir es utilizar... Eh, o, o en lo que va a consistir realmente no es una herramienta como tal, son objetos auxiliares que los tenemos a disposición en 3ds Max. Con todo esto vamos a hacer dos vídeos, ¿vale? Este primero y un segundo vídeo donde eh, a lo mejor incluyo alguna opción más, ¿vale? En lo que a unidades de medida respecta, ya estuvimos viendo en los primeros vídeos cómo poder configurar las unidades de medida con las que queremos trabajar. Eh, lo que eh, también estuvimos viendo es eh, que podíamos eh, introducir medidas de forma precisa para, nos para que nuestros objetos tengan la medida que tienen que tener. Además, lo que nos va a permitir esa herramienta es eh, poder configurar nuestra propia unidad de medida, ¿vale? Para poder mm, hacer un desarrollo, un proyecto que queramos. Pero lo que no llegamos a comentar en aquel momento, y que os adelanto ahora, es que podemos incluir eh, una medida en, en una unidad diferente a la que estamos utilizando y 3D Max nos va a hacer la conversión de forma automática. ¿Esto cómo es? Mirad, voy a crear aquí una caja, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, tenemos las medidas en centímetros, que es como lo configuramos en su momento. Si yo eh, introduzco aquí una medida de un pie, ¿vale? Que se hace de esta manera, poniendo un, una comilla, ¿vale? La transforma automáticamente. Un pie son 30,48 centímetros, ¿vale? Y la transforma automáticamente. Estas transformaciones van en, en ambos sentidos, ¿vale? Si estoy trabajando con unidades de pies y yo me, me introduzco la medida... En centímetros, metros o en cualquier otra medida, me va a hacer la conversión y me lo va a traducir a la medida con la que estemos trabajando. Deshacer. Y lo vamos a dejar así. Bien. En cuanto a las medidas, básicamente con lo que vimos en el otro vídeo y esto que os acabo de explicar, este pequeño concepto, yo creo que lo tenemos claro. ¿Vale? Ya, ya estuvimos viendo en su momento cómo meter medidas precisas. ¿Vale? Así que esta parte la doy por explicada y voy a pasar a explicaros la, el, los, la precisión con la cuadrícula. Vale 3DS Max incluye eh, tanto la cuadrícula de inicio, que es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, como objetos especiales de cuadrícula. Vale. Eh, cualquiera, tanto unas como otras son a raíz de líneas en dos dimensiones, donde lo que vamos a poder es ajustar eh, el espaciado entre cada una de, de las cuadrículas y otras características eh, a las necesidades del trabajo que estemos desarrollando en, eh, en este momento. ¿vale? Diferentes cuadrículas nos van a permitir construir eh, objetos con varias orientaciones y se pueden usar principalmente para varias cosas. Por ejemplo, se pueden usar como una ayuda en el espacio de visualización, escala y distancia. También la podemos utilizar para planos de construcción, donde crearemos y alinearemos objetos a nuestras escenas. O bien, lo podemos utilizar como referencia del sistema para usar la característica de adherencia para alinear objetos. Esa característica la vamos a ver en el segundo vídeo. ¿De acuerdo? Bien, la mm, cuadrícula que tenemos por defecto se denomina home grid, ¿vale? Que es esta cuadrícula que tenemos aquí. Si os fijáis, eh, tiene eh, una serie de características. Una línea negra que atraviesa por el centro, ¿vale? Que lo que nos va a indicar es eh, la línea central donde se cruzan los tres planos correspondientes a los ejes globales x, y, y, z. ¿vale? Voy a mover este, este cubo para que veamos el centro que está ahí. ¿vale? Ese punto de ahí es el 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Donde cada uno de esos números eh, obedece a su posición en el eje x, y, y, z. Además, esta cuadrícula es fija. No la podemos mover ni la podemos eh, desplazar. Pero sí podemos eh, realizar eh, ciertas parametrizaciones en esta cuadrícula. Os comentaba que teníamos esta línea negra. ¿vale? Me voy a ir a las cuadrículas superiores. Si os fijáis, hay como una línea un poquito más nítida cada X cuadrados. ¿vale? Esto lo vamos a ver todo ahora. Bien, ¿cómo parametrizamos la rejilla, la home grid? ¿vale? La cuadrícula de inicio. Pues tenemos que irnos al menú de herramientas. Dentro del menú de herramientas iremos a Grid and Snaps, que es cuadrículas y adherencias. Y, perdonad, y aquí la primera opción, Grid and Snaps Settings. ¿vale? Esto nos va a desplegar este menú. Pero este menú también lo podemos mostrar desde otro punto. Voy a cerrarlo. Estas herramientas que tenemos aquí son las herramientas de adherencia. Si yo hago un clic derecho sobre cualquiera de ellas, me va a mostrar este mismo menú, ¿de acuerdo? Este menú se compone de varias pestañas y la que nos interesa en este momento es esta pestaña de aquí, la Home Grid, ¿vale? La Home Grid dispone de los siguientes parámetros. El Grid Spacing lo que nos eh, marca es la distancia que hay en el cuadradito más chiquitito de nuestra cuadrícula, ¿vale? Por defecto, es la unidad que hemos establecido en la parametrización eh, inicial, ¿no? Cuando estuvimos parametrizando las unidades de medida. Un centímetro, ¿vale? Entonces, tenemos que el espacio que hay en este cuadradito es un centímetro. Y el espacio que hay en ese cuadradito es un centímetro, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que os he dicho que había unas líneas más tenues cada X eh, cuadraditos? Esas líneas tan tenues se denominan major lines o líneas mayores y eh, en este segundo casillero podemos parametrizar cada cuántas cuadrículas queremos que se ve que se especifique se, se muestre si yo aquí le digo que son 5 por ejemplo las ha variado las voy a volver a poner en 10 vale y ya están aquí de acuerdo y luego lo que nos queda es este casillero de aquí que lo que nos va a, a indicar es el número de cuadraditos que vamos a tener en la cuadrícula que tenemos en la vista, en perspectiva, a cada lado de los ejes globales, ¿vale? Siete cuadraditos. Es decir, que desde esta línea negra hacia el fondo tenemos siete cuadraditos y hacia aquí tenemos otros siete cuadraditos. Y desde esta línea lo mismo hacia este lado y hacia este, ¿de acuerdo? Pero además de estas cuadrículas podemos introducir eh, objetos cuadrícula. Estos objetos cuadrícula, ¿dónde están? Los tenemos aquí, en los helpers o los ayudantes. ¿vale? En este botón de aquí podemos seleccionar una cuadrícula y nosotros podemos ubicarla en el espacio como queramos. Y la, por ser un objeto la podemos transformar, es decir, podemos escalarla, rotarla y desplazarla. De, acuerdo? de hecho, lo que voy a hacer es rotarla un poquito y la vamos a desplazar hacia arriba, ¿vale? Un poquito así. Bien, de esta manera hemos creado una rejilla, pero esta rejilla ahora mismo no es la rejilla activa. La rejilla activa es la home grid, ¿vale? La estoy denominando rejilla y el nombre es cuadrícula. Vosotros me entendéis, ¿no? O sea, que cuando diga rejilla, entended cuadrícula, por favor. Porque si no me voy a pasar editando el vídeo constantemente. Os estaba indicando que no, no es activa, entonces para poder activar esta rejilla o esta cuadrícula, lo que tenemos que hacer es volver al mismo menú donde estábamos antes, en herramientas, grid and snaps, y aquí hay una opción que lo que nos va a permitir es activar la rejilla, el objeto rejilla que está seleccionado, ¿de acuerdo?, Importante que antes de hacer esto seleccionemos el objeto rejilla que queremos o cuadrícula que queremos activar. ¿vale? Lo doy aquí y fijaros que eh, esto ha cambiado y nos ha posicionado esta cuadrícula ya eh, sobre la pantalla. Las especificaciones de esta cuadrícula igual que en la anterior. Si venimos aquí, botón derecho le he dado ¿vale? y me vengo a user grid me, eh, lo que voy a poder hacer es eh, parametrizar estas opciones, ¿vale? Que son la automatización de los objetos en la cuadrícula, ¿vale? Y el autogrid, que ahora os explicaré qué es. Bueno, yo ahora, si creo un objeto aquí, por ejemplo, un cilindro, ¿vale? Fijaros que me lo crea orientado hacia la rejilla, hacia la cuadrícula, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Para volver a trabajar con la cuadrícula eh, inicial tendría que volver otra vez al menú eh, de herramientas a Grid and, grids and Snaps y aquí Active Home Grid. Y de esa manera ya desactivamos el objeto eh, cuadrícula y activamos la cuadrícula de inicio. Otra opción para, para hacer el cambio puede ser eh, eliminar el, el objeto cuadrícula. Si lo eliminamos, automáticamente se activa la cuadrícula de inicio. Y os he comentado que hay una opción que es Auto Grid, Auto -Grid lo que va a hacer es crear nuevos objetos apoyándolos sobre una cuadrícula temporal. ¿vale? Y lo va a hacer sobre la superficie del objeto en el que nos pongamos. Para poder hacer esto, tenemos que eh, primero seleccionar el objeto que queremos crear. Vamos a crear, por ejemplo, la pirámide, ¿vale? Y se habilita este checkbox que tenemos aquí, esta casilla de verificación, que es el autogrid. Si yo marco aquí, ahora lo que me va a permitir es, en cualquier posición del de, de objeto, que me interese montar el, el nuevo objeto. Puedo hacer así. Y fijaros que lo está haciendo sobre la propia cara del objeto que tengo ahí inclinado, se está mostrando una cuadrícula de forma temporal mientras yo construyo mi objeto. Y una vez que está construido, la cuadrícula desaparece y se queda mi objeto ahí. ¿Vale? Ahí lo veis que está apoyado sobre el, el otro objeto. ¿De acuerdo? Dentro de las herramientas de precisión que os comentaba al principio, tenemos otra herramienta de precisión que es alinear. Alinear objetos lo que nos va a permitir es poder ubicarlos eh, o, o emplazarlos en nuestra escena eh, alineados pues, conforme lo parametricemos. ¿vale? Y para poder hacer eso, tenemos este menú de aquí, que es un desplegable con varias opciones. Para entender cómo funciona esto, primero tenemos que tener claro un par de conceptos. Eh, un concepto es el objeto fuente y el otro concepto es el eh, objeto objetivo, ¿vale? El objeto fuente es el elemento que seleccionamos para alinear con algo, ¿de acuerdo? Y el objeto objetivo es aquello con lo que lo vamos a alinear. Bien, entonces, yo... Para poder eh, realizar la, eh, la alineación, tengo que tener un objeto primero seleccionado, por ejemplo este, he pulsado la tecla Q para simplemente seleccionar y no transformar, ¿vale? No es necesario, pero lo he hecho. Y si hago clic aquí, con este icono, con, con estas dos barritas, ¿vale? Me va a activar la alineación. Fijaros que ahora el puntero del ratón ha cambiado. Ahora lo que me está preguntando es, ¿cuál es el objeto objetivo? Con el que me tengo que alinear. Entonces yo le voy a marcar este, por ejemplo. Y automáticamente me abre esta ventana y me va a llevar el objeto allí. Me lo va a llevar allí porque está alineando en base a la posición y está haciéndolo sobre los tres ejes. ¿De acuerdo? Si yo desmarco todo esto, se quedará en su posición original. En esta parte, por tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar sobre qué ejes queremos realizar la alineación. Por ejemplo, el eje Z para que estén a la misma altura. Luego tenemos esta, este casillero de aquí y este casillero de aquí que lo que nos va a preguntar es sobre qué queremos realizar la alineación con respecto al objeto de origen o fuente ¿vale? y con respecto al objeto objetivo o el, con el que vamos a alinear. Estoy utilizando en este caso los puntos de pivote, pero yo podría decir que me los alineara con respecto al centro de ambos objetos. O bien la posición máxima o mínima que tiene que ver con las cajas de abarque de, de nuestros objetos. ¿Vale? Y tan sencillo como esto. Además, si nuestros objetos están rotados, eh, podemos eh, indicar que los alinee en respecto a la orientación que tiene. Entonces, yo le puedo decir que lo alineé con respecto a... A los tres ejes, en realidad simplemente es, es el eje Y el que está afectando en este momento, ¿vale? Y lo posiciona en la misma alineación, en la misma orientación en la que está nuestro objeto. ¿vale? Y bien, también podría eh, tener en consideración, si hubiésemos escalado el objeto, pues la escala del objeto objetivo, ¿vale? Entonces, yo marcando los ejes sobre los que quiero que se aplique la escala, se aplicaría si este estuviese escalado. ¿De acuerdo? Y ya está. No tiene más misterio. En este desplegable había más opciones. Esta segunda opción es un, una alineación rápida. No nos va a preguntar. Va a tomar el objeto y lo va a alinear directamente. ¿Vale? Sin tener en consideración ningún parámetro de los anteriores. Lo va a sobreponer. ¿Vale? Voy a hacer control Z. para hacer. La siguiente opción que tenemos aquí es para alinear las normales. Todavía no os he explicado lo que son las normales, pero bueno, os, os explico un, un esbozo, ¿vale? Entraremos ya a, con ello en, en detalle más adelante. Una normal es una perpendicular, una línea imaginaria perpendicular a una cara. En algunos programas de diseño eh, crean normales también para aristas y para vértices. Eh, pero básicamente, para que lo entendáis, es eso. Es una línea perpendicular a una cara. Entonces, si por ejemplo, nuestro objeto pirámide, veis que tiene las caras inclinadas, nos va a servir perfecto para, de, para hacer el ejemplo. ¿Vale? Mirad. Yo voy a seleccionar alinear a las normales. Me está diciendo que tengo que tener algo seleccionado previamente. Selecciono la herramienta. Y lo primero que tengo que hacer es seleccionar qué cara de mi objeto origen voy a alinear. Voy a seleccionar esta cara de aquí. Y si os fijáis, ha puesto una pequeña línea ahí azul, ¿vale? Que es, eh, el, es eh, la normal de esa cara. Ahora eh, me está pidiendo sobre qué eh, objeto voy a realizar la alineación. Sobre qué cara. Sobre esta, por ejemplo. Y fijaros que lo que hace es en lugar de haber tomado el, la pirámide, ha tomado el cilindro y entonces ha posicionado la cara que he seleccionado del cilindro contra la cara del cubo que he seleccionado. Y ahora me está preguntando con qué offset, con qué desplazamiento quiero que se quede alineado, ¿vale? Incluso con qué ángulo de rotación quiero que quede alineado con el objeto, ¿vale? Voy a cancelar. Lo siguiente son alineaciones no no van a funcionar esta es en base a una luz y esto es en base a una cámara vale entonces si yo tuviera una cámara mmm, al seleccionarlo lo que va a hacer es preguntarme sobre qué objeto quiero alinear la cámara entonces yo selecciono el objeto y la cámara se va a ir posicionando ¿vale? y la luz igual eh, me va a preguntar sobre qué objeto quiero alinear la luz Selecciono el objeto y la, la luz se va a poner de manera que va a quedar alineada con ese objeto. ¿vale? Y la última opción de aquí es en base a la vista. Y nos alinea, como teníamos seleccionado este objeto, al haber marcado eh, a la vista, ya nos ha alineado a la vista el cilindro. ¿vale? Le voy a dar a cancelar, voy a quitar la selección y como no tengo ningún objeto seleccionado, me da error, es decir, primero tenemos que tener un objeto seleccionado y después alinear a la vista. Y yo le puedo decir que me lo alineé a X con respecto a cómo está la vista en este momento, ¿vale? Como la tengo en este momento, entonces eh, el eje X me queda de esta manera, el eje Y o el eje Z, ¿vale? Como es un, un cubo no lo estamos viendo, pero si lo hago con la pirámide, ¿vale? El eje X, el eje Y, al eje Z o bien flip que es cambiar que está en voltear vale invertir de acuerdo estas son las herramientas de alineación para un próximo vídeo vamos a entrar ya con las herramientas de adherencia y bueno pues veremos alguna cosita más de acuerdo así que nada chicas chicos sed buenos portaros bien